O uh, este quizás no lo divido en otra parte porque si estaba lo, lo no permitido capaz sea muy muy heavy, así que al, esto lo voy a dividir en otra parte, a ver, vamos a ver este okay, galletas de los <tose> ¿Por qué yo tanto miedo? ¿Por qué más ¡Cookie! Ah, por el grito del bebé, ah, claro, por eso. Esponja uh. bueno, inflable con cada mierda. Niños también deforme. Está gritando pero no hay nadie ahí. <risa> uh. ¿Cómo te miran, eh? Tiene <risa> tu alma, eh. ¡Ay, güey! ¡Ah, mierda! ¿Tienes <risa> que algo con nada que. <risa> carajo me asusté